Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial Hoy tenemos un vídeo de Fall Guys Un este juego que ahora está pegando bastante el bombazo Ya creo que tengo bastantes horas para poder hacer un tutorial Ya tengo más de 10 wins, o sea, voy muy bien Un juego extremadamente difícil, pero es muy divertido de jugarlo Los que habréis jugado lo sabréis, es una locura Que lo bien que te lo pasas cuando juegas con colegas, cuando juegas solo La luz y parece que coges No ignorar la luz, pero eso que hoy se viene guía de cómo ganar una partida en Fall Guys. ¿Cómo voy a hacer esto? No os quiero mentir, me he estudiado el juego por así decirlo y voy a explicaros más o menos cómo funciona cada mapa todos los que hay, por eso el vídeo será tan largo pero bueno, espero que os queréis el vídeo entero, que leéis un like, que os suscribáis porque esto es un currazo para mí también editarlo, investigarlo, jugarlo, etcétera. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más vamos a empezar ya con los mapas y dos niveles, voy a explicarlos uno a uno y qué consejos doy en cada uno. Pues primero ahí tenéis que tener claro que hay varios tipos de mapas. Están los modos carrera, los modos supervivencia, los modos de equipo y la etapa final. ¿vale? Son cuatro modos de mapa y normalmente siempre se empieza por el modo carrera. En modo carrera hay bastantes niveles, entre ellos está alturas vertiginosas que tenéis que ir a través de las plataformas giratorias, no sé si sabéis cuál es, que hay una plataforma en el suelo que va girando, luego el ir para ir, que simplemente es una carrera de obstáculos, hay que ir saltando, ver sierra, que tenéis que equilibrar una serie de sierras para llegar a la línea de meta, que es el que tiene como, no sé cómo explicarlo, como, como unas fichas que van haciendo así y depende del lado que tú estés, se echa para un lado, se echa para otra, luego el tablero de la puerta, que es lo de la puerta que es falsa, etcétera, etcétera. Vale, en esto que os voy a dar, os voy a dar un consejo. En los niveles eh, que sea carrera de obstáculos, simplemente correr y tirar para adelante, el consejo que os doy es correr y tirar para adelante. eso simplemente tenéis que practicar, si os sale mal y no conseguís pasar estos niveles es cosa vuestra, no es cosa del nivel ni de que haya un truco en especial. Y simplemente tenéis que correr y punto, Para adelante, intentar saltar todos los obstáculos e intentar sacar el nivel. Luego hay varios niveles en los cuales os voy a dar varios consejos. Los niveles son por ejemplo Gate Rush. Gate Gatecrash es el nivel que tienes que reventar las puertas con la mocha e ir pasando la niemela. ¿Qué os recomiendo en este nivel? Os recomiendo ir un poco más para atrás del principio, simplemente. Mucha gente lo hará, mucha gente intentará ir el primero. Me parece una tontería de primero en este nivel porque en el momento que falla, te adelantan todos. O sea que recomiendo ir como una línea atrás, a lo mejor la línea segunda, línea tercera, e ir viendo que se va rompiendo e ir simplemente detrás. Y en la última puerta intentar reventarla tú o si no reventarla tú, lanzarte de los primeros de cabeza lo más lejos posible. Porque en ese momento es cuando caen todos y gana pues el que más lejos haya saltado, por así decirlo a que en gate crash eso, ir atrás de tus enemigos, por así decirlo, y en la última puerta saltar de cabeza, no dejar de caer porque como te dejes caer estás perdido. O hay otro nivel en este de carreras que es el tobogán de frutas. Muchos lo conoceréis porque es una cinta que va hacia abajo, tú tienes que subir hacia arriba y van lloviendo frutas. Este nivel mucha gente no sabe cómo pasarlo, mucha gente se muere, mucha gente no consigue esquivar las frutas. Lo que recomiendo yo es que... Nada más empezar el nivel te esperes un poco a que vayan cayendo las primeras frutas, así no te las comes nada más caer y lo segundo es que te vayas hacia algún extremo, extremo derecha o extremo izquierda, te mueves hacia ese lado e intentas pasarte nivel en ese lado, te puedes ir cubriendo con una especie de no sé qué son, como unas solapas o unas colchonetas que hay, te solapas con eso y la fruta no debería darte, ese nivel normalmente ahora mismo lo paso siempre porque me voy por la izquierda y la gente tira por medio y... Otro consejo que voy a dar en The Wily Jig o como se llame. Esto que es... No son las plataformas giratorias, sino unas plataformas que tienen como una viga que va dando vueltas giratoria. Esto recomiendo que en la primera viga os intentéis golpear en la parte del culo, en la parte trasera de tu personaje, porque te vais a impulsar por lo menos dos o tres, te vas a adelantar. O incluso el año pasado de darme en el primero y acabarme todo, el de las vigas, porque luego viene lo de los... Tienen más cosas, pero vamos, la primera parte del nivel me la consigo pasar simplemente del primer golpe. O sea, sacas una ventaja increíble. Te digo, dentro de lo que es los niveles de carreras, os doy estos tres niveles y estos tres consejos. Luego, en total, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 niveles de carreras, yo os dado 3 consejos en 3 mapas de ellos porque los demás me parecen que no hay consejo, simplemente es correr y saltar los obstáculos Siguiente, tenemos los modos de supervivencia. Esto es mantener con vida hasta que se eliminen los suficientes jugadores o se acabe el tiempo. Aquí tenéis el Jump Club, que es saltar sobre el rayo este que da vueltas y que te caigas. Evitar caerte por los rodillos, estos que van dando vueltas y tienen huecos. También tiene la de fiesta en la calle, que no te puedes acercar a las paredes la combinación perfecta que es lo de las frutas que están en el suelo y tienes que ponerte la fruta que toca y luego el de coger la cola vale o sea no es muy difícil de entender y en esto os voy a dar también varios consejos de cola este es el que peor peor peor se me da pero sin duda ¿qué he conseguido hacer ahora mismo cuando la gente está eh, concienciada en coger la cola van todos a muerta por la cola, todos a muerta por la cola, todos a muerte por la cola tú que tienes que hacer, simplemente relajarte, relájate, son dos o tres minutos, relájate, tú paseate si consigues una cola, bien, pero no te no te exaltes, la gente va como loca cogiendo una cola a mí me pasa a coger una cola en el minuto, en el segundo uno o, o salir con la cola, aguantarla hasta que queden tres segundos y en el último segundo que me la cojan, o sea, no, que no te cojan la cola Tenéis que jugar tranquilos este nivel y además en el centro del mapa hay como una cinta que va dando vueltas Y va a una velocidad bastante rápida Vosotros tenéis que quedaros, yo me quedo en el centro y cuando veo que alguien salta de arriba a la cinta Esa persona cae porque la cinta está en movimiento, tú saltas de una altura, te caes al suelo Vale, tarda un poco levantarse, pero si tú estás cerca de esa persona le vas a coger eh, la cola Es que no hay forma de decir esto, 100% O sea que yo considero que te tienes que quedar quieto Esperando que uno caiga y se caiga, ya está, punto. Y cuanto toque el suelo, tú te tiras a por él como un loco. Luego, fiesta en la calle. Fiesta en la calle, este es uno de que van subiendo tipo de paredes y tú estás en una plataforma. Eh, os voy a dejar un clip de, de mis directos, hago directos en Twitch, tenéis el link en la descripción, de un chaval que utiliza un truco. O sea, de momento no está parcheado, lo podéis utilizar cualquiera y ganáis este, esto lo pasáis 100%. ¿Qué pasa? Que te puedes caer haciendo el truco. Yo he intentado hacer el truco varias veces y... Dos, me he caído porque me ha dado una plataforma Una, me he caído porque soy gilipollas Y otra me ha salido bien Pero no he, no he llegado a grabarlo porque no estaba en directo ¡Uy! ¡No me jodas, loco! ¡Qué hacker! Ese tío es hacker, bro pero bueno, os dejo el clip para que veáis más o menos dónde está subido, está subido en un extremo de la derecha de la izquierda, si no, ¿qué os recomiendo en este nivel? poneros delante, ¿por qué? porque si os choca una plataforma tenéis tiempo de levantaros desde que os golpea hasta que os caéis, ¿vale? si os ponéis al final, como os la plataforma directamente os vais al suelo, os recomiendo que si hay alguna de estas de quedaros en un sitio pequeñito vosotros ponéis en un extremo y a los que vais entrando los vais para la Bueno, yo lo no tengo en la E. Con lo de coger, les cogéis. Si yo soy muy manoseante. Yo toco a todo el mundo para echar Tocas, le, le coges y a él le choca la plataforma y lo tira. Y de combinación perfecta es muy sencillo. Esto del primer nivel son dos frutas. O sea, te tienes que memorizar dos, dos sitios. El tuyo, el que tienes al lado, a ver si son diferentes. Y ya está. En el siguiente son tres y en el siguiente son cuatro. Si superas lo, los tres niveles. Te clasificas, muy fácil. Sin alguno te pierdes, donde haya más gente, te tiras como un loco con el muñeco. Normalmente hay alguien que siempre está avispado, se pone y se van poniendo todos detrás. Entonces, si tú te pones, no hay problema. En este nivel no te falta ni mirar las frutas. Cuidado, porque como en fiesta de calle os pueden coger y tirar, que me han tirado a mí veces. Yo he tirado a gente también, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque son muy cabrones. Los cerdos. Y luego tenemos los niveles que para mí son los más asquerosos, los odio con toda mi alma, que son los niveles de equipo, los niveles de equipo. ¿Qué os recomiendo los niveles de equipo? Jugad solos, jugad solos. Menos en un nivel que es el de rock and roll, creo que se llama, que tienes que empujar una bola a través de un mapa de obstáculos con tu equipo y el, primero que meta, el último que meta la bola se elimina. En ese mapa considero que tenéis que jugar en equipo y cuando lleguéis casi al final del caminito, cuando ya se juntan las tres bolas, Deja tu bola con 3 o 4, vete, vete y coge la bola de los enemigos, que no se cuele la bola de los enemigos. No tenéis que centraros en vuestra bola, es como en el mapa del fútbol, mucha gente se centra en defender la canasta. Si estás todo el rato defendiendo, las bolas van a estar en tu campo todo el rato y hay más posibilidad de que te metan un gol. Lo que tienes que hacer tú es atacar y dejar a un tío de defensa a 2 o a 3, si sois 5, mínimo 2 o 3 arriba. O sea, dividir las cosas, no estéis todos abajo o todos arriba, porque es que entonces es una mierda. Bueno, tenemos el scramble de huevo, que esto es... Lo de los huevos, coger los huevos de oro, ya está, los de oro, son 10 puntos cada uno. Con 3 que cojáis tenéis 30 puntos, y 30 puntos estáis dentro de la clasificación. En cuanto cojáis un huevo de oro, para ganar canasta, y luego a defenderlos. puntos, no os voy a dar más consejos de esto, es muy fácil. que penséis que soy un gilipollas para hacer este vídeo, pero es que os lo juro que quiero explicar cómo lo juego yo, cómo veo yo estos niveles, para que vosotros lo hagáis igual y vamos, y que os sirva para ganar las partidas. Luego rock and roll, ya lo he explicado, bola de otoño, esta es la pelota que la tiras a la red del oponente, vamos, el, el fútbol, explicado, luego el de las colas, que ese lo odio, ya sabéis, el, los niveles de colas, no me gustan las colas, no me gustan las colas, porque está muy chulo, que ese simplemente lo veo divertido, no creo que haya, que haya ningún truco, es que es el de gafe, el que te sale como peste y tienes que ir tocando a tus rivales y lo vas convirtiendo en peste, ese es la hostia, me encanta ese modo, como un pilla-pilla. Hubsy que eso lo he jugado una vez y os recomiendo que os quedéis quietos en, el, en una parte del mapa y os vayáis metiendo los aros. Es que salen unos aros y tenéis que meteros en los aros y contar más puntos. Sale un aro de oro que sale más o menos en las zonas más altas del mapa, pero bueno, ahí no os recomiendo que os quedéis porque suelo salir cada mucho tiempo, entonces no os renta. Acaparadores. Acaparadores. Este os digo lo mismo que con el nivel de las bolas de fútbol y con el nivel de empujar la bola. Intentar meter las mayores bolas posibles en vuestro campo y luego simplemente defender vuestras bolas o joder al equipo contrario. A lo mejor no meterlas en vuestro campo, pero meterlas en el otro campo, ¿vale? Para que un equipo se quede mucha desventaja y eliminen a ellos. Bueno, y ya llegamos. La etapa final de la partida. Esta etapa es la que todo el mundo estamos nerviosos, todo el mundo no sabemos qué hacer, todo el mundo estamos cagados. ¿Qué etapas tocan en esto. La montaña de otoño, la montaña de la corona, que es el que más veces he ganado yo. Podría decir que el 90% de las partidas que he ganado ha sido en la corona. Y el hexagón, que me parece que es una locura. Es como el TNT RAM del Minecraft. Vale, ¿qué consejos os voy a dar? Montaña de Otoño, si apareces en la línea 3, estás un poco jodido. Normalmente yo las partidas que he ganado no os voy a mentir, es porque aparezco en la línea 1. Si apareces en la línea 1, no vayas como un loco. Sé paciente, porque un golpe te va a costar la partida. O sea, tienes que pasarte el mapa al completo sin caerte ni una vez. Y luego voy a dar otro consejo porque me ha pasado a mí en directo. Que bueno, voy a ver si encuentro ahora mismo el clip, pero creo que no lo tengo. Si no, os dejaré un clip de cómo gano una partida o la primera partida que gané, os dejo un clip. Vamos, vamos. <risa> ¡Ay, una puta bestia! ¿lo? Ahí está la winos, hostia, <risas> ¡Hostias, loco! Una hora y media y baja, como habréis visto en el clip. Eh, A mí me ha pasado, no sé si estará en el clip, eh, que salté pensando que tenías que saltar hacia la corona y ya está. ¿Qué pasó? Hay una cinta abajo. Y yo no le di a la E ni nada, y me choqué con la corona, bajé para abajo, rodé para abajo y un tío la cogió. Debería haber ganado yo mi primera partida. Fue mi primera partida, la primera vez que jugué el juego. Debería haberla ganado y sería un videazo para el canal. Pero no, soy gilipollas y soy gilipollas. O sea que recomiendo en esto ser pacientes. Joder, el móvil. No intentar darse ningún tipo de golpe porque en cuanto te das un golpe pierde la partida. Yo os recomiendo siempre ir por los extremos o extremo centro, ¿vale? Si vais por el lado izquierdo, con mucho si viene una bola, pues girar a la extrema izquierda, pero no iros directamente a la derecha porque es una liada. O al revés, si estáis a la derecha, no iros directamente a la izquierda porque perdéis mucho tiempo en hacer la transición de lado. Que he visto mucha gente que lo hace en directo, que digo yo, ¿para qué hacéis eso? Hexagón. Hexagón este es mi modo favorito, porque me recuerda mucho al Minecraft, yo juego al Minecraft mucho. Y esto es simplemente, tenéis que aguantar en varias capas de zonas que se van rompiendo conforme tú las pisas. Esto es muy fácil. No sé si habéis jugado el Slicerio. Sli sli el Slicerío, tú cuando vas con la serpiente, lo voy a poner así por aquí. Imagínate, esta es una serpiente enemiga y tú vas con la serpiente y para comértela le haces así. ¿Entendéis, no? Y ella se golpea con esto. Este juego es igual para eliminar a tus oponentes. Lo que tienes que hacer es ir cruzándote con tus enemigos. Si lo que queréis es jugar safe, safe es, aquí no lo sé para también que es un pesado. Jugar, pues, en seguro, jugar tranquilo. Cogéis una zonita del mapa. Eh, apartada, donde veas que no hay muchos enemigos Y empezáis a dar vueltas sobre vosotros mismos Como haciendo una S, como si fuerais una serpiente Del juego, ¿vale? Teniendo capas y tener cuidado donde caéis Por favor, en cuanto veáis que vayáis a caer Tener claro donde vais a caer O sea, mirar para abajo, porque muchas veces me ha pasado a mí Que me he caído y me he caído dos o tres plantas seguidas Y dices tú, tío, no me va cagada Intentar caer siempre, aunque sea un segundo Un segundo en otra planta Te asegura un segundo en la otra No sé si lo entendéis, tenéis un segundo de ventaja por los demás. No quiero añadir mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os apliquéis los consejos. Yo creo que he contado bastantes cosas sobre el juego. He contado bastante. He hablado de todos los mapas. Y espero que os sirva de algo. Si no os sirve de nada, pues tío, yo qué sé. Al menos me he currado aquí el vídeo. Me lo está leyendo todo. Y al menos creo que me merezco tu sub mínimo, ¿no? Tu sub mínimo, yo qué sé. Porque soy un pesado y, y estoy sudando. Y me llevo una camiseta súper arrugada. Llevo el pelo asqueroso. Es que. Me veo así bien, y luego cuando miro así, veis el pelo Ya está asqueroso, parece otro plano Pero bueno, da igual, hasta luego Un besazo a todos, os quiero, nos vemos el... ¿Qué día nos vemos? El domingo con un nuevo vídeo Y nada, hasta luego, guapetones y guapetonas